Miranda, brindando el show, recordemos que hizo toda una reversión de su disco y con todos los temas, por ejemplo, Don, con Cristian Castro prisionero. Él estuvo en la escena, ¿no? Pero fíjate qué fue lo que pasó en el medio del escenario vestido de azul. Dijo, bueno, hace un poco de calor acá arriba, me parece, me desprendo y me olvidé la remera puesta, así que me quedo en cuero, total, acá en el escenario vale todo, la gente aplaudiendo. Y fue motivo de... mucha gente estuvo en contra de esto pobre, fue muy criticado, pero ¿saben quién salió a hablar en defensa? La mamá, Vero Castro a través de Twitter dijo, mi hijo está cumpliendo 40 años, se está divirtiendo, además no está haciéndole daño a nadie, así que te termino felicitando hijo cumpliendo 40 años de esta manera. bueno. Antonio mira acá como diciendo, es, está bien, okay? está bien, porque se están divirtiendo arriba del escenario. Además ellos son artistas, yo no sé si vale todo los artistas, pero el tema de la vestimenta a veces es como, bueno, medio rockstar. Recordemos que Miranda es una banda que tiene que ver más con el tecnopop. pop, pero bueno, en el mundo fue muy criticado, los fans lo terminaron aplaudiendo y así terminaba ¿no? el escenario, el show de Miranda con los invitados de su reversión. Quiero